Saludamos al nuevo campeón mundial de recreo. ¿eh? Ahora sí ya lo podemos decir. El veredicto final ha determinado que el señor Pablo Gamba es el nuevo campeón mundial de recreo. Tiene que pasar. Y vamos por, su por el topa. descenso, tano descendido. Sí. ¿No? Oh. tano descendido. No hace falta no tantas veces repetirlo. <risa> Pablo Gamba, lo felicito. ¿eh? Usted es el nuevo campeón mundial de recreo, Pablito. A ver, vamos, vamos, vamos, vamos subiendo porque realmente Uah. ya no. se cree Rocky ya, directamente, ¿no? Todos los ¿sabes? conductores, ¿Nadie? nadie lo está cerrando. Es? Muchas ¿sabes? gracias, realmente, chicos. Realmente quiero agradecerles a todas las familias mendocinas que confiaron en mi recreo, porque realmente me esmeré mucho. Fueron muchos meses mirando otros recreos, aprendiendo de los demás para superarlos. Entonces, realmente estoy muy contento. Ha sido un trabajo personal intenso. ...y bueno, tuvo sus frutos ...agradezco también... ...y a vamos a por el descenso... ...tano descendido... ¡No! Ah, pues créanme... ...créanme chicos... ...que... ...este es el último móvil... ...ya está... ...para qué más chicos... No, ...dejo bueno, el para. micrófono... ...me voy a buscar la copa... ...y nos vamos a desayunar... ...como se merece... ...con Gerardo Tejeda... Sí. ...¿qué les parece? No, primero tomé aire... ...primero y fundamental... ...no, porque subió esa... <risa> ...nadie lo saludó... ...nadie sí. le tocó una bocina... ...nadie nada... ...entonces no se harán de chacarita... Porque ahora viene lo peor. Yo le voy a decir algo. Llegar no es lo sí. más difícil. Lo más difícil siempre sí. es mantenerse. ¿Eh? Mantenerse. Entonces, ahora Pero tiene... créanme que ya estamos pensando. Bueno, ahora tiene ese gran desafío que es mantener el título mundial. A Cháver le duró una semana. De sar la gente se olvidó rápidamente, ni siquiera participó. Ahora, imagínese. Claro. Entonces, claro, se viene claro. su verdadero desafío que va a ser mantener este... Este nivel de recreo, Juanito. Me escuchó, pero felicitaciones, disfrute en este momento. Bueno, muchas gracias, gracias compañeros Y desde ya voy a pasar mi número de teléfono Por si alguno se quiere comunicar no, Y quiere no. tener algunos consejos Respecto a los próximos recreos que se vienen No, no tenemos Pablo, estamos en todos los grupos No te no. hagas problema <risa> eh, <risa> Pablito, felicitaciones, disfrútelo Y nada, seguí seguir Porque ahora sigue, ¿eh? su vida sigue Ahí en el móvil Exacto, y mira, seguimos trabajando Porque estamos en Y el vamos barrio. por el descenso, descendido. No. descendidos ¡No!